Hola, yo soy Canex Zapata y vamos a hacer un tutorial sobre Mozilla Hubs. Mozilla Hubs es un concentrador o un espacio en 3D donde puedes estar con muchas personas a la vez y modificar el entorno. Y nos parece importante porque además de poder ...uno navegar aquí adentro de, de Mozilla Hove con tus compañeros... ...puedes... Eh, ...construir un espacio en 3D. Ahorita vamos a navegar este entorno... ...random que nos dio... ...un poco para entender las bases de, del funcionamiento de Mozilla Hove. Mozilla Hove ...tiene estos... ...modelos 3D... ...que en este caso... ...son modelos bastante simples... ...paredes, árboles... Pero también te permite imágenes, te permite videos y te permite otra serie de multimedias. Tú puedes ponerle, por ejemplo, textos, puedes ponerle links de descargas de PDF. Y si ustedes ven es un espacio en 3D. Ahorita no tengo a nadie para quien me acompañe aquí, pero pueden entrar varias personas a la misma dirección web. Y con esta misma dirección, por ejemplo... Eh, Pueden entrar y hablar por el chat de voz, moverse, interactuar. Por ejemplo, ¿en qué sentido puedes interactuar? Tienes este botón de Place y en este botón de Place tienes unas ciertas opciones, ¿no? Como por ejemplo una pluma. La pluma sirve, pues literalmente, para pintar en la pared. Eh, tienes otras cuestiones como, por ejemplo, una cámara con la cual tomar fotos en el propio lugar. Como si te tomaras una selfie. Vamos a... Tomarla Bueno, creo que ya la tomé Tienes, puedes poner GIF de El servicio que se llama Tenor Entonces vamos a buscar A ver si encontramos uno mío um, Bueno, pero puedes poner Ahí los GIF que tú quieras Vamos a poner este ¿no? Eh, también te permite además de poner cámaras pintar tiene una cosa que a mí me divierte mucho que te permite meter escenas 3D a partir de vamos a poner meme ¿no? y te permite poner Modelos que estén en la página de Sketchfab. Sketchfab. Esta página es sketchfab.com. Voy a ver si la pueden ver ustedes. Eh, por ejemplo, aquí hay muchos modelos en Sketchfab. Y uno. Una de las cosas que tiene Sketchfab es que uno puede bajar los modelos y. Algunos modelos, algunos son. De cobro, otros los puedes bajar relativamente fácil. Y una vez que bajaste tu modelo, vamos a ver este que creo que fue el que pusimos. No ahí, lo pueden bajar. Tiene el, aquí este botón que dice Download Model. Sketchfab te permite bajar este tipo de modelos. Nosotros vamos a utilizar estos que es GLTF. Son modelos vectoriales, un modelo en 3D, literalmente son una serie de puntos que llamaríamos nodos normalmente, que están conectados por vértices y que te dan caras. Entonces generas una superficie a partir de estos, eh, pues de estos cosas de, de triángulos y de cuadrados que se van construyendo. Eh, vamos a utilizar como editor de ellos está este editor que se llama Blender, lo pueden buscar en Blender.org. Blender es un, open, un editor open source de objetos 3D. Los vamos a utilizar realmente muy poco, yo, so, yo no soy una persona que les pueda dar muchos conocimiento sobre Blender, pero vamos a utilizarlo en dos puntos, pero en general todo lo vamos a hacer en el propio editor de Mozilla que se llama Spoke. Spoke lo pueden aquí abrir en la propia página de hoffs.mozilla.com y Spoke es el editor que tiene Mozilla para que nos puedan hacer espacios propios. Nos interesa eh, Mozilla Hub porque es una forma de generar espacios 3D de una manera eh, relativamente fácil, un poco es un drag and drop. Y te permite interactuar con ellos en internet con diferentes personas. Entonces, eso de que puedas tener tus amigos adentro es, muy, adentro es muy interesante. Y lo hemos visto nosotros en varias navegaciones guiadas aquí en el Centro de Cultura Digital. Por ejemplo, en la navegación guiada 3.1, Malitzin Cortés es, nos presentó su Para pieza... No dinámicas, ¿no? O sea, como tener estas sombras perpetuas, pero que le dan profundidad al espacio. Bueno, nos presentó un lugar donde Malitzin estuvo haciendo... Exposiciones y conciertos en la navegación 3.1. Y al, recientemente, en la navegación que hicimos para el Festival Arte Nuevo, eh, recorrimos esta pieza de Pit Jan Dong Quang que se llama Dungeon Dungeons. Y pues es una pieza muy bella. Entonces nosotros queremos un poco eh, demostrar. Bueno. Estos tutoriales están hechos para que puedan ustedes hacer este tipo de cosas. Bueno, y una vez que hagan su, su cuenta, utilizando su correo para tener una account en Mozilla Hub, tenemos este lugar. Aquí hay un tutorial en inglés, lo pueden ver. Eh, pero nosotros vamos a pasar a New Project y vamos a agarrar uno de los proyectos ya generados por Mozilla un poco para poder ver cómo funciona. Teníamos este que creo que estaba muy, muy simple. Eh, recuerden que al ser un procesador de 3D en el navegador, a veces se tarda un poco de tiempo esto nos sirve para enseñar un poco que, cómo funciona en general todo el, el sistema aquí en la parte superior izquierda pueden ver este tipo de opción, no Back to Project, File que es para guardar eh, Help que te os, pues, dan los tutoriales, está la parte de de cosas experimentales que tiene todavía Mozilla y una oportunidad para hacer feedback. Los siguientes tres botones son muy importantes para nosotros. Son los botones de mover cosas. Por ejemplo, aquí tengo un spawn point. Es, ahorita lo explicamos, pero digamos que con estas flechitas verde, roja y azul, uno lo puede mover en los diferentes ejes. Recuerden que un espacio en 3D tiene X, Y y Z. Entonces, supongo X, Y, Z, ¿no? Y tienes un plano cartesiano que puedes ir utilizando para colocar cosas. Recuerden que entonces tenemos un arriba, una abajo, una atrás y un adelante. Eh, una de las recomendaciones que yo les hago es utilizar un mouse. Utiliza, si tienes una laptop, es luego muy complicado con los... Eh, con los navegadores de, de deditos con los mouse de deditos que traen los la, las laptop y un mouse nos va a ayudar todo el tiempo porque el mouse te permite cliquear y hacer este tipo de movimiento, te permite con la bola del mouse alejarte y acercarte y en general es mucho más fácil manejar las cosas con un mouse sobre todo si empiezan a utilizar Unity se van a dar cuenta que es como bien complicado eh, sigamos con las especificaciones, este es el botón de mover el superior izquierdo con la flechita hacia cuatro puntos, esto es para rotar, también funciona un poco igual, pero es tricky, los movimientos son muy fuertes y si ven aquí en propiedades, ustedes tienen posición X, Y y Z, pero también un eje de rotación que es 90 90 -00. y ese tipo de de cosas que, que además creo que yo las estoy tapando entonces déjame mover mi carita que no tendría por qué taparles disculpen entonces vamos a ponernos aquí eh, aquí en propiedades tienen este, estos control, controladores no de, por ejemplo aquí pueden girar los objetos 33 grados ahorita no se va a notar mucho porque los objetos son muy chiquitos eh, y también tenemos el de escala que también está aquí, ¿no? x, y, z y es para hacer grande o pequeño los objetos Ahí pueden ver cómo se hace más grande este. Ahora les voy a explicar un poco qué es lo que está pasando en este lugar. Si se dan cuenta solamente tenemos un plano de abajo y tenemos cuatro personas, tres acomodadas y una desacomodada. Eh, esto lo vemos en la jerarquía. La jerarquía es la forma con la cual se, se van ordenando los diferentes eh, objetos aquí dentro. Por ejemplo, el primero que ponen es el cielo. El cielo lo podemos cambiar... ...relativamente poco... ...se le puede dar una hora del día... ...voy a tener que volver a mover mi carita... ...porque no hay... ...forma con la cual... ...ustedes puedan ver esto sin... ...con mi carita ahí... ...se le puede dar una hora del día... ...por ejemplo, 22 horas... ...lo va a ser oscuro... ...una latitud... ...como latitud en el planeta Tierra... ...entonces vamos a ponerle 60 grados... ...y si se dan cuenta las 22 horas ya no son tan... ...tan oscuras... ...se puede manejar la luz... Se puede, como la forma con la cual, supongo, golpea, no sé bien. Y dónde empieza y dónde termina el, el horizonte. Eh, ese es el skybox. Después tenemos una luz direccional. Estas luces direccionales voy a, disculpen, a tornar el skybox oscuro porque... Más facilidad. Vamos a darle un poquito de cielo. La luz direccional funciona como lo dice, es una luz que uno coloca y que está apuntando en una dirección en específica. Después vamos a ver eso. Tenemos el plano del piso, o floor, pane, floor pan, plan, que es esta cosa azul grandotota y que tiene estos controladores. Uno puede, por ejemplo, cambiarle el tamaño de la celda del piso, vamos a ponerle un metro, y algunos al, eh, alturas, ¿no? Y tiene una cosa que es regenerar, que vamos a utilizar bastante, que es cuando uno está modelando, bueno, poniendo sus propios objetos en el Mozilla Hub, puede ser que nuestros pisos no sean regulares, o sea, que estén llenos de baches y de cositas, entonces le puedes dar floorprint, eh, regenerate para que lo vuelva a calcular. Después tenemos estos spawn point. Spawn point es un, el lugar donde uno va a... Eh, digamos aparecer dentro del de mozilla hub aquí hay cuatro lugares de aparición y tenemos un white open grid que es el piso realmente no tenemos mucho más vamos a utilizar esto para enseñar un poco cómo funciona esta barra de assets ya tengo un nuevo lugar de cámara creo que está mejor acá eh, Vamos a ver cómo funcionan assets. Assets son los elementos posibles que uno puede meter en Mozilla Home. Eh, tiene primero esta parte de assets, son elementos que son los elementos eh, autóctonos de Mozilla Home y la forma con la cual tú puedes meter diferentes elementos. Ahorita lo vamos a hablar. Después están My Assets, que es donde. Se hace un poco eh, la cosa interesante porque implica que tú puedes meter los assets que tú quieres. Que, recuerda que estos assets, si son objetos 3D, tienen que ser en el formato GLB. Eh, están el kit de arquitectura. El kit de arquitectura son toda esta serie de objetos y eh, ya prehechos que te permiten Mozilla Hub y que te permiten construir eh, tu propio lugar. ¿no? Vamos a agarrar estas escaleras. Y las vamos a colocar en algún lugar de aquí. Para que vean un poco cómo funciona. Literalmente si vieron. Lo voy a volver a repetir. Esto es un drag and drop. Normal. Común y corriente. Vamos a hacerlos más grandes. Porque aquí tenemos nuestra posibilidad de hacerlos grandes. Están pegados al piso. No lo sé. Vamos a ver si están pegados al piso. Si están pegados al piso. Y ahí tenemos una pequeña escalera. Hay muchos en el... Si se dan cuenta, hay mucho, mucho material prehecho. Ustedes pueden jugar con estas... Eh, pues, cosas arquitectónicas ya prehechas por Mozilla Hub. Eh, incluso tiene una versión gótica. También tiene un kit de rocas. A mí me gusta mucho. Eh, un kit de rocas es, es un kit donde puedas donde hay rocas, ¿no? entonces pues vamos a agarrar esto y vamos a poner estas rocas por acá eh, si se dan cuenta se tarda un poquito en lodear los productos y vamos a hacerlas muy muy grande para que las vean entonces ahí tenemos un poco nuestro primer espacio eh, ahorita vamos a ver cómo funciona la jerarquía pero por el momento voy a borrar este spawn point que yo modifiqué y creo que no lo borré Ya lo borra. Para que no nos esté molestando. Eh, después está todo lo que está en Sketchfab. Que era lo que habíamos visto que se puede. Entonces uno puede buscar ahí un, los modelos que desee. Y meterlos a, a tu mozilla HUB. Si sí, se cuenta esté muy lejos. Pero vamos a acercarnos. Y sigo en, en, en el modo de escalar de mi control. Entonces puedo escalarlo. Y... Para que sea va bien vamos a rotarlo. Recuerden que es más fácil de utilizarlo realmente si lo ponen con los controles, ¿no? Entonces pues vamos a darle 0 grados en X. 90 en Y. Pero si se dan cuenta no sabemos dónde está. Entonces 90 grados en X. Y creo que hemos oficialmente perdido a nuestro... No, aquí está. Está muy grande. Entonces a ver, 0 grados no, 180 grados no, 90 grados y aquí sí 0 grados y ya tenemos un monstruo un poco más grande y visible en nuestro lugar si se dan cuenta yo no soy un experto para hacer estos tipos de cosas de, pero bueno, de poner los grados y las matemáticas ordinarias eh, Ahí ya tenemos cómo funciona un poco Sketchfab. Sketchfab tiene una cantidad impresionante de modelos que uno puede meter. Entonces creo que hay mucho, mucho de dónde sacar. Eh, Pueden ustedes hacer colecciones. No sé bien si las tienes que hacer desde tu propia cuenta de Sketchfab. Después están las imágenes de Bing. Vamos a, a buscar otra imagen. Las imágenes son... Recuerden que las imágenes son objetos de 2D. Entonces normalmente... Pues... ¿Serían 2D? No sé, por el momento no me está agarrando Bing, también hay un paquete de sonido, es muy interesante que Mozilla Hub nos permita ingresar sonido y como habíamos visto pues estos GIFs, ¿no? eh, ahorita vamos a hacer nuestra propia, eh, nuestro propio lugar eh, hecho a nuestra medida y a nuestro placer. Y un poco vamos a utilizar estos assets prehechos, pero sobre todo vamos a utilizar unos assets que nosotros hemos escogido. Porque un poco del chiste de este tutorial es que ustedes aprendan a hacer sus eh, propios escenarios 3D con sus materiales. Y que es justamente lo divertido. Eh, un poco para eso vamos a, tener, vamos a utilizar unos archivos PNG. Vamos a utilizar... Eh, archivos JGLB videos, audio y bueno, si no los tienen yo les deje, eh, puedo dejar unos cuantos aquí en https dos puntos, hash, slash slash, slash canexapata.net slash descarga3d slash tutorial.zip sé que está largo, pero bueno ahí los pueden bajar, son una pequeña colección de archivos creo que lo único que no hay es un video entonces eso sí se los dejo a ustedes entonces en nuestro Spoke vamos a abrir un nuevo proyecto estos son los proyectos que yo ya tengo hechos vamos a abrir un nuevo proyecto y vamos a decir empty, new empty project y nos va a aparecer este lugar verde lo primero que yo voy a hacer es Quitar la luz direccional, después le ponemos una luz, entonces vamos a quitarlo, quitar el, el plano del suelo, quitar el suelo en sí, y quitar el spawn point. Bueno, ya que no tenemos absolutamente nada, vamos a subirle un archivo. De los archivos que yo les mandé, les mandé un MP3, un GLB, bueno varios GLB, PNGs, creo que y ya, ¿no? Entonces vamos a subirle a alguno de estos, vamos a subirle árbol 3, por decir. Recuerden que como estamos interactuando con un servidor y una página web, hay procesos que son a veces tardados, pero en este creo que ya nos. nos jaló. El objeto es este objetito, y si se dan cuenta, pues lo tragueamos y lo ponemos. Vamos a. Es inmensamente grande, disculpen entonces tenemos que hacerlo más chiquito pero bueno es un poco así como funciona el upload, vamos a subirlo otro más solo para que no, no nos quede duda y si se dan cuenta no, no hay mucha complicación creo que es el mismo archivo no, sí es diferente entonces vamos a poner esto aquí Si se dan cuenta este quedó bien abajo, pero ya no. Entonces ya tenemos ahí nuestro arbolito inmensamente grande. Así está muy grande. Recuerden que nosotros somos casi como dos como un cuadrito de estos del suelo. Entonces no hagan sus cosas tan grandes como yo las estoy haciendo. Porque luego no lo van a perder. Y por eso les recomiendo mucho utilizar los botones de Scale y ese tipo de cosas. Porque es mucho más fácil escalar con el propio proceso manual del juego del programa que con el mouse pero bueno ahí están mi, mis dos plantitas bueno y ahora vamos a empezar a hacer nuestro nuestro espacio en, en 3d vamos a empezar por un nuevo proyecto ya sé que hemos pasado por esto les recomiendo volverlo a hacer porque las otras eran unas pruebas de cómo dropear cosas y Aquí tenemos una luz direccional, la vamos a dejar, vamos a quitar el, el spawn point, vamos a quitar el terrain crater, o sea el terreno, lo que es la, esta imagen que parece un campo con su montaña al fondo, lo vamos a borrar. Y nos vamos a quedar con el skybox, la luz direccional y el floor pane. Eh, nosotros eh, en la zona hipermedial del SSD en... Bueno, Dorin Ríos y yo hemos hablado mucho sobre, para, eh, sobre las implicaciones de construir mundos en tercera dimensión. Sobre todo en este tipo de lugares donde pueden ser accesibles por, pues por la gente que esté en condiciones de tener una conexión a internet estable y un, una computadora que te permita abrir esto, ¿no? Pero un poco cuando Mozilla Hoff te invita a utilizar el kit de arquitectura y te dice, pues, haz espacios con suelo, techo y cuatro paredes. Nosotros nos preguntamos si no es un poco contrario a las posibilidades de un lugar como este... ...donde tú puedes experimentar con cosas mucho más eh, anormales, ¿no? No necesitas tener una pared. Entonces vamos a, a utilizar mis assets. Estos son assets que yo he utilizado a lo largo del tiempo. Y vamos a poner una roca que creo que no está en los archivos que yo les mandé... ...pero ustedes pueden utilizar cualquier cosa que se les ocurra. Lo vamos a hacer muy grande... Porque esto va a ser nuestro piso, ¿no? Entonces vamos a crecerlo. Lo vamos a rotar hasta que quede en un lugar donde pueda ser un piso. Yo creo que lo voy a hacer todavía más grande para que sea un piso grandotote. Y ahí tenemos una superficie rara. ¿No? Una superficie... Que, si se dan cuenta, necesitamos corregir con el floor paint. Entonces ahí es cuando... Es importante que tengan el floor plan todo el tiempo. Le vamos a dar un metro al cell height y un metro al cell size para que sean las. las para que se pueda reunir el plano bien. Y ustedes van a ver ahorita que le dé Regenerate. Nos va a mostrar un poco qué es lo que va a su, cubrir de superficie como suelo. ¿No? esto es importante para cuando estemos rendereando y pueda ser fácil para nosotros utilizarlo eh, entonces tenemos esto eh, un poco lo que pasa con Mozilla Hub es que si tú quieres entrar a ver el, el, lo que estás haciendo tienes que darle en publish, que ustedes no pueden ver en el botón que está aquí arriba que dice publish to hub eh, este proceso llevas un cierto tiempo, lo vamos a, a poner y pues tenemos que esperar a que se suba el proyecto, ¿no? Le vamos a dar un nombre que va a ser lugar X. Y esperaremos a que se suba para que nosotros lo podamos ver dentro de, de Mozilla. Eh, hay varias partes importantes aquí, como por ejemplo esta pantalla de cuenta de polígonos, ¿no? Que te dice cuán, si están bien los materiales que has puesto, si no es demasiado grande la la escena, cuántas luces cuánto es lo que estás gastando aquí te dice que está bajo pero eso puede ser que cambie en cualquier momento de todas maneras vamos a darle publish scene un poco tienen que tener en cuenta que modelos muy muy complejos o sea de más de 100.000 meses y ese tipo de cosas pueden complicarle bastante a Mozilla Huff para subirlo entonces lo más probable es que les convengan hacer como pequeñas resoluciones de sus archivos si es que los quieren subir Voy a aplicarle View Your Scene y si se dan cuenta, pues ya nos va a abrir un Mozilla Hub. Aquí ya pueden entrar. Entre, o sea, ya esto ya está publicado en internet. Ustedes pueden compartir la UR con sus amigos y entrar en ella. Y tenemos que esperar a que suba, bueno, a que se abre. Y esto ya lo hemos hecho, ¿no? Uno puede escoger sus avatar, Creo que ya tengo el mío escogido. Tienes que decirle si quieres utilizar el micrófono o no. Y ahí está. Estamos en nuestro pequeño espacio. Si se dan cuenta, utilizamos el, un spawn point raro. Entonces creo que estoy un poco perdido en la parte de arriba de nuestra estructura. Es bien, hay un botón que si ustedes dan G en el teclado te permite volar, entonces si se quedan atorados en algún lugar, en uno de estos lugares, pues denle G al teclado para que puedan volver a volar. Si se dan cuenta, esto es una superficie como rara, ¿no? Entonces lo vamos a cerrar para pasar a, a otra vez al Spoke. ¿Qué vieron? Vimos que está, primero que nada que el Spawn Point no está bien dado, entonces hay que irnos a Elementos, en Elementos vamos a buscar el Spawn Point. Y vamos a colocar el Spawn Point en algún lugar más accesible al lugar que, en el cual aparecimos. Si se dan cuenta, pues vamos a estar más o menos en el centro de esta estructura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues yo creo que vamos a agrandar el piso. ¿Qué, para, ¿Cómo vamos a agrandar el piso? Vamos a duplicar nuestro terreno que se llama Untitled. Eh, déjenme mover otra vez la cámara. Y una vez agrande, duplicado el terreno en Title, vamos a moverlo porque ahorita está, está en el mismo lugar que el otro. no ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues para duplicar nuestro terreno y para hacer algunos ciertos cambios. Eh, ¿Qué pasa? Pues tenemos el mismo terreno ¿no? y es una duplicación. Entonces lo más probable es que nos convenga de alguna manera transformarlo. Recuerden que como son modelos de 3D y tienes botones para transformarlo, ustedes pueden literalmente quitarle altura quitarle densidad y escala no bueno, posición, rotación escala vamos a quitarle un poco de la escala eh, no, de, du de duplicarle la escala en Y, vamos a ponerle 3 y vamos a hacerlo más chaparro bueno, hay que quitarle este botoncito que significa que están unidas las tres direcciones, aquí vamos a darle x2, y3, y z1, ¿no? entonces vamos a tener un objeto, vamos a jalarlo más lejos para que ustedes lo puedan ver, es un objeto diferente al que teníamos antes, de hecho yo creo que vamos a tenerlo que extender a 4, en z, ahí ¿No? tenemos dos objetos inmensamente raros, bueno, que uno que es mucho más grande que el otro, vamos va a unir, no sé si están a la misma altura, no, no están a la misma altura, pero los vamos a unir para tener más espacio, y si se dan cuenta, pues ya tenemos un, un espacio un poquito más grande, entonces hay que generar otra vez el piso, No, si se dan cuenta, pues más o menos lo está mapeando ahí tenemos un, un vértice raro aquí y vamos a pasar a otra vez a nuestros assets normales porque vamos a empezar a decorar un poco nuestro lugar eh, les había dicho que los modelos GLB son los modelos que te deja Mozilla Hub no hay mucho... No hay mucho pierde de, si los utilizas si uno lo saca de este Blender. Ahorita vamos a ver cómo se producen en Blender un par de animaciones sobre la textura que se llama UV. Vamos a ponerle también una imagen 2D. Disculpen. Si se dan cuenta los sonidos... Bueno, los propios. Si tú uno le puedes subir sonidos y, y los corre. Esta es nuestra imagen 2D. Hay algo bien, bien divertido con las, los objetos en general y el punto de vista de uno. Vamos a hacer que esta imagen muy alta, ahora si se acuerdan nosotros estamos spawneando como por aquí entonces vamos a rotar esto para que sea visible desde el spawn si se dan cuenta está completamente en el cielo ¿no? entonces hay algo bien interesante aquí en las propiedades de, de todo ¿no? Bueno, de las imágenes en este caso que es esta opción de billboard billboard es una opción que te permite que cada vez que tú voltees a ver este objeto, este objeto se presente en una forma como de, una sola, de un solo lado. O sea, si tienes, si en este caso mi imagen tuviera un lado la imagen y en el otro fondo negro, siempre que voltearas siempre verías la imagen y no el fondo negro. ¿no? Es lo que significa un poco eh, Billboard. Después tenemos como estas formas de transparencia y estas formas de proyección para las imágenes. Vamos a ponerle también el video. Recuerden que... Que estamos intentando no imitar lo que pasa... Si, usted está, si ustedes están utilizando esto para hacer una exposición colectiva, por ejemplo... Pues intentar no, no imitar las formas normales de... de No sé, de tener la, la pared enfrente de ti, ¿no? Y chance darle un poco más de posibilidades al juego y a que el propio usuario descubra las cosas, ¿no? aquí tenemos nuestra pared de video esta pared de video vamos a hacerla grande pero vamos a hacerla un poco más tricky que conviva más con nuestro lugar y la vamos a echar para atrás de tal forma que se semimezcle mezcle con nuestra... ahí lo ven, ¿no? con nuestra... Eh, textura de roca vamos a meterle unas roquitas que estén ahí volando porque pues, podemos meterle estas cosas entonces hay una roquita ahí volando vamos a hacerla más chiquita Bueno, entonces aquí tenemos nuestro, nuestra formación. Está compuesta de dos pisos, bueno, de dos estructuras que están funcionando como piso. Tenemos nuestro punto de spawn que está aquí chiquito. Lo pueden ver un poco por ahí. A ver, vamos a acercarnos. Eh, tenemos este árbol que es uno de los modelos que metimos. Vamos a alejarnos tenemos nuestra imagen acá arriba que, le, que recuerden que tiene una billboard que es esto para que se quede pegado y que no cambie posición eh, tenemos la pantalla que está acá, de video para que se vea nuestro video mamalón que probablemente tengamos que curvear un poco como rotarlo a ver, vamos a rotarlo unos 20 grados y... Tenemos nuestra roca, que fue lo último que metimos, ¿no? Recuerden que para escalar cosas, cuando uno le da el botón de escalar, sale esta cajita blanca que se ve ahí brillando. Y esa cajita blanca te permite escalar como fácilmente, pero recuerden que a veces es un poco complicada. Vamos a hacerla muy grande y la vamos a poner arriba. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro objeto en el cielo. ¡Uh! También lo pueden estirar así muy pero para este caso vamos a ponerle que se quede así y ya me di cuenta que estoy haciendo mal y la vamos a elevar vamos a elevar para que sea nuestro monolisco en el cielo recuerden que Igual pueden poner texto si los ponen en transparencias. Como texto de sala y texto con indicaciones. Lo pueden poner como transparencia y lo ponen como una imagen. De la misma manera que metimos nuestra imagen. Vamos a meter otra imagen por aquí. A ver, ¿habrá otra imagen entre nuestra carpeta? Si no, vamos a meter 20 imágenes. ¿Habíamos visto esto? A ver, vamos a poner agua. No, parece ser que, que Bing no funciona, disculpen, pero Tenor seguramente sí. No, entonces podemos poner nuestro simbolito de agua. Bueno, nuestro GIF lo vamos a poner. Aquí está chiquitito, entonces hay que escalarlo. Vamos a guardarlo rápidamente para que no se nos pierda. Recuerden que para guardar un hub tienen que darle a Publish to Hub. Y ahí lo va a guardar. Es un proceso que puede llevar tiempo. Ahorita probablemente lleve más tiempo porque le metimos más objetos. Eh, ya hicimos este proceso una vez. Solamente lo repetimos para que lo podamos acceder. Y... Mientras tanto, podemos hablar un poco sobre las superficies de, de estos materiales. Todos esto, estos materiales que yo le estoy poniendo lo, son objetos que modifique en Blender. Ahorita vamos a ver rápidamente cómo ponerle una textura a un objeto en Blender, que es de las pocas cosas que yo podría enseñarles rápidamente. Le vamos aquí a ver a View Your Scene y vamos a ver nuestro, pues nuestro Mozilla Hub. Y Les digo que esto puede llevar un cierto tiempo Pero ahorita todavía está ciertamente ligero eh, También le pueden meter música A los... Al hub Ahorita lo vamos a empezar a hacer eh, Es muy bonito ponerle música Porque te permite... Ponerle música a objetos en específico Para que cuando te acerques lo oigas Y vamos a ver lo de materiales Que se puedan... Bueno, ahí está nuestro video Y también está nuestro gifcito Los videos siempre aparecen con este... Pues con esta posibilidad de apagarlos Recuerden que les había dicho que Sobre todo cuando no tienen estructuras De piso normales como en esta Pues pónganle G Aprieten la tecla G en el... Mouse para en el teclado para poder volar y ya pueden ir por donde quieran. Ahí está nuestra imagen. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del efecto de billboard? Es este efecto que permite que yo me esté moviendo lateralmente y la imagen me siga. Ahí pueden ver, podemos ver también nuestro video, nuestra roca inmensa y nuestro arbolito. Y... Pues vamos a regresar a Spoke. No, eh, aquí otra vez estamos otra vez en Spoke. <ríe> y vamos a ver cómo se introduce el audio. En Myasset ustedes. Yo les puse unas cuantas asset de audio, ¿no? Este es audio 1. Este es 06 Aire 1 Vamos a meterlo en la, en el, en la escena y se la vamos a colocar a alguna parte en específico del lugar que no esté tan cerca de nuestro spawn porque nosotros estamos spawneando como por aquí entonces vamos a mover nuestro audio acá atrás de tal forma que se oiga solamente cuando lo alguien que sea más experto que yo nos va a decir por qué nunca puedo ver bien mis objetos como en mi eje bien y ya no puedo acercarme más ahora bueno, ya me trabe ahí está vamos a a seleccionarla acá tenemos aire tiene estas características visible, vamos a hacer que no sea visible pero lo que nos es importante es este tiene controles, autoplay y loop. Vamos a quitar los controles. Vamos a dejarle autoplay y loop. Tiene esta forma de estéreo o para note. Para note es como la forma de, de visión, bueno, de escucha multidimensional o bueno, de tres dimensiones. Tiene un volumen y tú puedes medir como la distancia, ¿no? Eh, aquí la máxima distancia son 10.000 metros. Vamos a ponerle algo mucho más chiquito. Vamos a ponerle 20 metros. Para que solamente se oiga cuando te acerques al objeto, ¿no? Y ya tenemos nuestro audio. También queríamos ver lo de los objetos que son colidables. Agarré el árbol, el árbol que tenemos aquí. Y este árbol tiene estos... Primero, bueno, le podemos meter una animación. Las animaciones se la tienen que meter de este Blender. Entonces, yo aquí no tengo ningún tipo de objeto con animación, creo. Pero bueno, tiene estas características, ¿no? Que que tú puedas golpear que tú puedas caminar como si fuera el piso entonces vamos a quitarle que tú lo puedas golpear que también puede recibir o generar sombra vamos a poner que genera sombra y aquí está lo de billboard también o otra cosa que les recomiendo cuando suben este tipo de modelos además de, de, bueno, de darle un título y un autor es validarlo, validarlo solamente sirve para que sea más eficiente eh, aquí tenemos un pequeño huequito entonces vamos a ver cómo resolvemos ese huequito vamos a ponerle por ello tenía rocas no sé si las recuerden ustedes pero vamos a ponerle esta roca aquí recuerden que vamos a escalarla y la vamos a bajar un poquito Creo que ya está casi sellada nuestro vacío. Vamos a meterla más adentro. Y le vamos a dar... Le podríamos, por ejemplo, agregar otro sonido. Vamos a también corregir nuestro spawn point. Nuestro spawn point es como cerca del árbol. No hay que dejarlo ahí. Y le vamos a asignar otro de los sonidos que tenemos por aquí. Entonces en mis asset los audios yo tengo tres sonidos vamos a poner este otro no vamos a poner este y este va a tener una distancia también de unos 36 seis. Y va a tener un cono solamente de 300 grados. Vamos a, vamos a intentar hacer esto. Eh, otra vez volvemos a Publish to Hub Y vamos a comprobar que suenan. Les digo que este tipo de cosas tardan un poco de tiempo. Eh, si se dan cuenta, todavía nuestro conteo de polígonos está abajo No tenemos muchas luces. Creo que no le hemos intentado poner otra. Ahorita le ponemos una. Y... Vamos a esperar nuestro tiempo de uploading. Disculpen, de encontrar otra forma más rápida de resolver esto, de querer ver cómo se ven. Entonces, tenemos que aguantar el uploading de una u otra forma. Aquí es cuando el editor de video tendría que poner algo como divertido, como... <risa> unos skips bailando algo por el estilo <coughs> y vamos a ver nuestra escena esta vez creo que se está tardando un poco más, también es porque le metimos los objetos de audio y recuerden que esas cosas la, las linkea a una especie de, de server, pero de todas maneras las tiene que cargar. Y si se oye, como estamos cerca de nuestro de nuestra roca nueva que pusimos, se oye como el, el sonido espectral de, de la roca. creo que si sí se es, alcanza a escuchar un poquito y recuerden ponerle G mode para poder realmente caminar bien y vamos a verificar que acá abajo suene el otro sonido y sí, si se dan cuenta, aquí abajo suena el segundo sonido que le pusimos y ahora vamos a intentar ponerle luces vamos a cerrar este y volver a Spoke Y vamos a primero cambiar un poco la la luz del lugar, la luz general del de, de skybox, vamos a hacerla más oscura y una vez más oscura le vamos a buscar este lugar para tener unas luces direccionales. Creo que teníamos una luz direccional por ahí perdida. Eh, esta luz direccional está ahí de origen. No, le, no se la cambiamos. Vamos a dejársela, pero recuerden que ustedes la pueden mover. Entonces vamos a ponerla por aquí. Y... Vamos a irnos lejos. Como por acá... Y aquí vamos a ponerle. Recuerden que, que este tipo de objetos, como las luces, se encuentran en Elements normales. Ahorita vamos a ver los otros elementos normales que les puedo yo enseñar. Y vamos a ponerle una. Un Spotlight. ¿No? Ustedes la pueden ver, es, es un objeto muy grande. Vamos a ponérsela a esta esquina, pero vamos a darle un color al spotlight. La intensidad: <coughs> la intensidad eh, entre más intenso, mayor se ve es como también funciona igual en el en el blender vamos a poner una point line también start point line no, no me la metió ¿no? es Y la vamos a poner. No, esta es una box. No, hay que nuestra luz de punto. La vamos a poner acá. Vamos a bajarlo un poquito. Y le vamos a dar un color. Otra vez verdoso. Y vamos a hacer algo para que esta luz sirva que es duplicar uno de estos árboles. Y traernoslo para acá. No, ya está duplicado. No lo traemos para aquí. Lo enterramos ahí para donde estaba nuestro spotlight. Solamente dense. Veamos si nuestro. que si nuestra point line? Si nuestra point line estaba por acá. Vamos a darle altura. Vamos a. a un poco y vamos a ver las otras dos cuestiones que se pueden hacer fácilmente como el emisor de partículas el emisor de partículas si ustedes lo ven ahí es esta cosita que que está haciendo como puntos blancos en el fondo entonces lo que hace un emisor de partículas es generar como pues como si fueran cenizas entonces se lo vamos a poner aquí en nuestro nuevo árbol vamos a rotarlo para que se vea un poco hacia donde llegues lo vamos a hacer más grande porque porque podemos y el emisor de partículas por ejemplo aquí solo está pasando 100 partículas tienen una una duración de vida que se la podemos acortar tiene una forma de, de una forma de hacerlo no lineal eh, tiene un tamaño de partículas, podemos empezar que el, que el tamaño sea punto .60 y el tamaño final sea punto .2 y vamos a darle un color ¿no? que tenga que sea como cuadrático, vamos a ponerlo, porque no y Ahí tenemos nuestro. también le podemos dar colores a la mitad, por ejemplo, vamos a ponerle que la mitad sea un poco más así. Y al final sea algo por acá. Eh, le pueden poner opacidad, bueno, quitarle opacidad o, o darle opacidad. Una velocidad. No, para que parezca que vaya más rápido. Ya tenemos ahí nuestro partícula, nuestro emisor de partículas y vamos a ponerle este que me gusta mucho que es simple water, simple water funciona para parecer que estás haciendo pues agua <ríe> Yo, ya sé que suena muy básico muy redundante y es una especie de animación que permite pues como aparentar que tienes ahí un, un, un objeto que se está moviendo, ¿no? vamos a colocarlo como por acá no tan abajo que no se vea pero que se esconda un poquito para que parezca, y esta agua también le puede dar coloratura, entonces nosotros le vamos a poner un verde para que contraste con nuestro, todo nuestro sistema, y tiene un tamaño de olas, entonces vamos a repetir este mismo proceso y lo vamos a colocar, lo vamos a hacer muy grande y la vamos a colocar alta, aquí no está tan alta, vamos a ponerla acá, y la vamos a hacer muy grande ¿No? ahí podemos ver todo nuestro nuestro sistema Y a esto le vamos a agrandar las tight a punto 7, el peso a punto 4, la velocidad a punto 33 y, y la escala de las olas a 1.44. 1.44. También le podemos cambiar el color, entonces vamos a tener un cielo anaranjado, ¿por qué no? Ahora, pues, nos queda el paso siguiente, hay que elevarlo un poquito porque si no se nos va a atorar con nuestra imagen. Nos queda el paso siguiente de ver cómo se ve adentro de de nuestro Hub. Eh, como creo que va a tardar un poquito más... Ahorita los veo cuando empiece a estar. Bueno, recuerden, íbamos a revisar... Que le habíamos puesto unos emisores de partículas... Le habíamos puesto dos... Eh, aguas, dos, dos fuentes de agua Y le habíamos colocado un nuevo arbolito. Entonces, ya estamos otra vez en nuestro pequeño mundo. Nuestro pequeño mundo bizarro. Si se dan cuenta... Nuestro cielo se ve, no se ve mucho, hay que decirlo, no. pero ahí parece que está pasando algo, ¿no? Chance le podríamos quitar tanta turbulencia y hacerlo un poco más visible con eso. En todo caso, nuestro emisor de partículas aquí está, un poco lento, pero seguro. Si sí lo podemos ver aquí emitir partículas sin problemas. Y aquí está nuestra textura de agua. Si se dan cuenta lo más probable es que le falte perder opacidad para que tenga mejor resultado y nuestro cielo creo que no se ve tan mal si era nubes y lo cual yo creo que está bien bueno y vamos a ya terminar estamos a punto de terminar nuestro tutorial y vamos a ver un poco y de forma muy rápida cómo puedes poner texturas en Blender Blender es este eh, programa open source que ustedes pueden bajar este es nuestra cualquier nuestro como panel de, de acción con eh, flechita a sacas este tipo de opciones no tienes un mesh que es plano cubo círculo y ecosphere cilinder cono y torus no estos son como los, los generales aquí nosotros tenemos un cubo también tenemos una cámara que vamos a en todo caso borrar y también tenemos una fuente de luz que vamos a borrar. Nos queda el cono, el cono, el cubo y lo borramos y le vamos a poner un nuevo objeto. Este nuevo objeto va a ser un círculo. ¿Por qué no? Pero creo que no funciona, va a ser un. Uh, una esfera. Nuestra esfera, aquí están los botones de. no, pues este es para moverlo de un lado para otro. Como en el Mozilla Hub. Y este es para hacerlo más grande. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pero bueno, a todo. no Vamos a hacerlo un poco más grande. Del lado derecho tenemos todas estas opciones raras. Bueno, esta es una serie de opciones. Aquí solamente vamos a utilizar este. esto es lo que se llama materiales. Los materiales es que le vas a poner a este entramado. ¿Se acuerdan que le has dicho que un material 3D es un entramado de... De líneas uniendo vértices, bueno, líneas uniendo nodos. Entonces vamos a ver si no se nos trabó nuestro programa. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro círculo. Les estábamos viendo que, bueno, les había comentado lo del entramado, que nuestro objeto en 3D está hecho de un entramado. Aquí pueden ver un poco estas estos vértices que se unen, y aquí lo pueden ver bien esto es lo que está compuesto nuestro objeto en 3D literalmente es una serie de, de líneas que unen nodos, y de ahí se forma algo que lleva una textura estos modes que yo estoy que están viendo aquí arriba, a la derecha que yo estoy viendo, son las diferentes formas de ver los objetos, y es importante porque ahorita vamos a hacer, estamos viéndolo, no tiene textura, vamos a ponerle una textura, la textura se le puede ver eh, tengo que mover aquí mi cámara, vamos a ponerla acá la textura se, le, se puede ver aquí. Es esta cosa que, que sale aquí que dice esfera. Le damos nuevo. Las texturas en los objetos 3D se llaman material. Entonces eh, suele... Ahorita nos va a nombrar el objeto como un material. Creo que tengo demasiado atascada la computadora haciendo estos tutoriales. Entonces chances está tardando de más. Disculpen. Ahí está nuestro objeto y no tenemos no le presten mucha atención a todo lo que vamos aquí hay mucha información y es muy complejo blender y los operadores de 3d pero solamente les quiero enseñar cómo ponerle a esta esfera un, una imagen tenemos en superficie está base color base color es el color que del cual le quieres dar tu a tu superficie ¿no? Y eso es lo importante aquí en este caso, porque a partir de Base Color nosotros vamos a trabajar el... ¿no? Tenemos estos rectangulitos, bueno, este eh, puntito amarillo, y aquí está Brick Texture, por ejemplo, podemos ponerle Brick Texture y vamos a ver cómo se nos ve, está calculándolo, disculpen. Está calculando de más. Bueno, aquí tenemos nuestra Brick Texture. Pero no es nosotros lo que queremos. Nosotros queremos algo ahí más divertido. entonces ya vieron que a partir de esta opción nosotros le podemos dar una textura. Entonces creo que me fui un poco rápido y va a ser un poco complicado. Voy a intentar sumear esto lo más posible para que lo veamos todos nosotros bien. Vamos a estar trabajando sobre esta parte que que nos permite ingresar archivos ¿No? una vez que tenemos el blender aquí si se dan cuenta dice new open le damos a open en open buscamos alguno de nuestros archivos que que tengamos disponibles de imágenes mm. Disculpen. Y vamos a abrir una PNG normal y nos las va a poner sobre nuestro objeto. Yo abrí una PNG que tenía en mi disco duro de parte de los archivos que yo les pasé, por si lo... Y esperemos a que lo calcule y ahorita volvemos. Bueno, ya me hizo los cálculos y aquí tenemos nuestra textura. Eh, si la pueden ver, nuestro círculo ahora tiene esta textura. Hay una forma con la cual quitar las transparencias. La vamos a ver sumamente rápido. En shading. No pasamos de, de layout a shading. Aquí arribita y en shading tenemos estas cositas. Entonces este es el canal alfa de nuestra PNG y la vamos a conectar al alfa de de nuestro modelo y después de, va a tener que hacer los cálculos después de darle el alfa le tenemos que pedir aquí en opciones que nos el blend mode nos pase alfa click y si se dan cuenta ya tenemos nuestra esfera ya tiene esta transparencia también se le puede poner alfa blend pero creo que consume mayor cantidad de, de recursos en general, y no se recomienda tanto a menos de que van a sobreponer varias cosas en sí y ahí está nuestro objeto con nuestra alfa blend si se dan cuenta es como todavía más turbio vamos a volver a alfa click solo porque es más grueso y en layout también le podemos cambiar la disposición un poco de la imagen que tenemos Si es que nos da permiso a nuestro CPU porque creo que ya está muy cansado. Ok, ya estamos en nuestro... Y bueno, es cosa de ponerle box Tiene otras varias formas con las cuales extender la imagen. No me voy a complicar mucho con eso porque no soy para nada un experto. Y extender las imágenes en Blender sobre los objetos 3D todo un arte. Entonces solamente ahorita vamos a dejar que haga esta calculación. Si se dan cuenta ya lo hizo todo, todo exótico. Entonces vamos a volver a flat. Y para salvar estas cosas. Pues van a file in export. Y se da, solamente bájenlo como glb o glbt. Y allá le dan un nombre. En este caso va a ser círculo. Yo sé que no pueden ver esto. Disculpen. Y lo exportan. No, vamos a ir a nuestro Mozilla Hub a ver cómo se ve, eh, exportado, y estamos ya en nuestro Mozilla Hub, disculpen, disculpen, disculpen. No. Regresamos a nuestro Spoke y aquí vamos a subir nuestro nuevo objeto. Espero que se acuerden dónde lo dejaron, porque eso es importante y yo creo que lo dejé bien lejos. Entonces, espérenme tantito. Ya encontré mi archivo. Entonces vamos a pasarlo a nuestro Spoke. No. Y recuerden que se tarda un tiempo en subir y vamos a colocarlo en algún lugar que nos, haya, que nos guste para nuestro nuevo objeto. Ahí está nuestro circulito. Vamos a ponerlo acá. A colocarlo, lo que ha sido de nuestro circulito, porque lo renderió bien raro. En fin, y aquí yo tengo unas eh, unos materiales que tienen una cosa que se llama UV Scroll. UV Scroll es una capacidad que tiene Mozilla Hub de que tú le pongas una textura que se mueva. Entonces, vamos a poner esta pared, es una pared eh, normal. Pero es una forma de materiales muy interesantes. A mí, yo estoy un poco sorprendido por su funcionalidad. Y ahorita vamos a ver rápidamente cómo se suben en, en Mozilla HOF. Bueno, cómo se genera uno para subir a Mozilla HOF. Vamos a ver, este, este es el material que yo tengo. Vamos a conectarlo ahí y vamos a guardar nuestro HOF. Bueno, aquí estamos en nuestro... Job, y vamos a ver cómo quedó nuestra pared, que les había dicho que se movía. Mira, esto se llama V-Scrolling y v -scrolling -it significa que tú tienes una imagen que se va moviendo en una superficie, ¿no? Esto es una pared solamente, puede, pero esto puede funcionar en un círculo, en uno de estos árboles, en el suelo, dependiendo de cómo... Desees. Y también vamos a ir a ver nuestro circulito con transparencia que acabamos de ver cómo se hace. Y ahí lo pueden ver si ¿Sí es transparente, ¿No? si sí, sí está mochado. Ahora, para hacer estos UV scroll, ustedes necesitan ir a la página al GitHub de Mozilla. En el GitHub de Mozilla, tenemos este es el release. Disculpen. En el GitHub de Mozilla tenemos este... Pues el GitHub, ¿no? Te piden que... Que bajes la más... Reciente actualización. Que es este archivito chiquito de zip. Bajen los dos. Eh, y nos vamos... A nuestro Blender... Para instalarlo. En Blender... Le voy a agregar una nueva pantalla... Para que nosotros podamos ver esto. Ahorita... Eh, en nuestro Blender nosotros vamos a ir a Edit en las preferencias de nuestro Blender ahí se ven nuestras preferencias tenemos esto que es interfase, Tema, Viewport pero nosotros queremos ir a Add Ons en Add Ons le damos en Install y Stan nos va a abrir una ventana para que nosotros pongamos nuestro zip y tar. Que bajamos de la página de, del Mozilla Hub. Y después le damos... Después de que una vez que los abrimos adentro del instalador, lo buscamos. ¿No? Búsquenlo con, con el buscador. Le dan hoops. Normalmente va a aparecer apagado. Entonces denle doble clic. Y se activan las opciones. Vamos a regresar a nuestra... a nuestro Blender una vez que ya tengamos estas opciones recuerdan nuestro material circular nuestro material circular es este aquí está nuestra textura y aquí hay muchas opciones más no no nos vamos a meter en ellas porque nos vamos a complicar además yo no sé mucho de ellas pero en, en propiedades de objeto que es este amarillo hay una cosa que se llama Hubs, ¿no? aquí está visibilidad Motion Paths eh, transformación, que es para escala, donde está X, donde está Y y en Hub le damos Add Component, en Add Component le damos UV Scroll y UV Scroll lo que va a hacer es mover un, la textura sobre el cuerpo no entonces vamos a darle una velocidad de 1.2 de un lado, 1 es X el otro es Y y vamos a ponerle un incremento de velocidad de .3 una vez que hagamos esto, literal, eh, solamente exportamos nuestro objeto GL Vete a nuestra carpeta. Y nos vamos a volver hacia el Chrome, al Spoke. Y en Spoke vamos a subir nuestro objeto. Aquí ya lo subí. Se llama Círculo 2. Y lo vamos a meter en el cuerpo de nuestro sistema. Este bonito. No, ahí está ya... Mi círculo, vamos a colocarlo en otro lugar que no sea el lugar donde estamos nosotros apareciendo. Y lo vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve. Eh... Ok, ya volvimos a nuestro mundito y vamos a checar cómo está nuestro circulito nuevo que le hicimos. Que debería estar como por acá. Vean, ahí está. ¿Se acuerdan que les había dicho que las texturas se movían? Entonces, no es la cosa más bella que podemos haber hecho. Pero, pues ahí está. Nuestro circulito con texturas que se mueven. Eh, y pues bueno, de, de mi parte, creo que es todo lo que yo tenía pensado que les podía enseñar sobre Mozilla Hub. Eh, ojalá les haya servido y ojalá nos manden sus propios... Gracias prontamente. Eh, de parte de Canexa parte de la zona hipermedial del Centro de Cultura Digital, yo me despido. Bye.